Solo recordar que nosotros tenemos un, una base curricular que se dispuso a partir de la Ley General de Educación en la cual hay dos textos que plantean objetivos de aprendizaje y objetivos de aprendizaje transversales a lograr en las escuelas de nuestro, de nuestro país y aprendizaje con nuestros estudiantes. La pregunta que cabe hacer ahora es ¿cómo estos objetivos de aprendizaje se pueden relacionar con los principios de la Química Verde para lograr aprendizajes en el ámbito de la asignatura de ciencias naturales y también lograr aprendizaje en el ámbito de la química verde para lograr esa reflexión finalmente respecto a las problemáticas ambientales que hoy día tenemos. Recordar también que estos principios de la química verde son 12. Revisemos uno de los principios. El principio número 7 hace alusión al uso de fuentes renovables. En ese sentido, nosotros podemos encontrar que en tercero básico, al estudiar las plantas, nosotros tenemos que lograr que los estudiantes puedan describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio ambiente. Y en ese sentido, al describir esa importancia, una de las importancias que tienen las plantas para el desarrollo del planeta y con eso el bienestar del ser humano, es que se constituye como una fuente renovable. Entonces ahí es una oportunidad para poder trabajar este principio y también abordar lo que plantea el currículum nacional como aprendizaje en los estudiantes. Otro ejemplo que también es importante para la ciudadanía es el diseño para mejorar la eficiencia energética. El uso eficiente de los recursos energéticos de los que disponemos es importante ya que es escaso el recurso energético y cada día es necesario ver distintas formas de, en las cuales generar energía eléctrica para los distintos aparatos tecnológicos que usamos en nuestros hogares. Es así como en quinto básico se plantea la idea de que los estudiantes reconozcan los cambios que experimenta la energía eléctrica al pasar de una forma a otra y según la experiencia que hemos tenido en nuestros distintos hogares sabemos que al transformarse la energía eléctrica de una forma a otra eh, hay una, un gasto energético que no está contemplado. Entonces, este principio número 6 también es una oportunidad para discutir respecto de cómo logramos procesos con una mayor eficiencia energética. Se han hecho campañas al respecto con el distinto tipo de etiquetados, con las letras que van desde la E hasta la A más. Entonces, ver cómo eso también genera una resonancia con el principio número 6 de la química verde. Y ahí nosotros tenemos esta oportunidad en quinto año básico de, en ciencias naturales. Otro de los principios que es, es uno de los principios que guía toda la química verde es la prevención de la contaminación. Y en este caso podemos encontrar un ejemplo de contextualización en cuarto medio en el CMO número 9 de la asignatura de química que tiene que ver con la prevención de los vertidos en distintos, distintas zonas del, del país, del ambiente y que tienen una específica relación con los procesos redox, o sea, de oxidación y reducción. Entonces, ahí es donde nosotros podemos, por ejemplo, ver un contexto de contaminación en un pantano, ¿sí? con los procesos de eh, nitrificación o procesos de eutroficación, entonces ver cómo los procesos de transferencia de electrones generan una contaminación finalmente en los lagos chilenos. Entonces, ahí uno podría estudiar previamente esas instancias de contaminación, y prevenir ese fenómeno para no tener problemas el día de mañana. Entonces ahí tenemos el principio número uno abordado con los procesos de óxido reducción aplicados a fenómenos cotidianos. Y finalmente otro ejemplo de contextualización y enlace entre el currículum y la química verde podría ser el principio número diez que tiene relación con el diseño para la degradación relacionarlo con los ciclos biogeoquímicos que se plantean en primero medio donde se pretende que los estudiantes puedan desarrollar modelos que expliquen estos fenómenos y estos ciclos que ocurren en la naturaleza. Es así que nosotros podemos ver que en la degradación también hay un ciclo y que se puede asociar estos ciclos del carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el agua, etcétera se pueden asociar a un proceso de biodegradación natural y cómo nosotros, las sustancias que usamos en el cotidiano, pueden ingresar en este ciclo para generar procesos mucho más limpios y más verdes. Entonces, nosotros encontramos acá distintos ejemplos para poder contextualizar lo que son los principios de la química verde en el currículum nacional en una asignatura como lo es Ciencias Naturales. Para reflexionar finalmente podemos nosotros ver que en esta lección hemos revisado la relación que existe entre el ámbito educativo y los principios de la química verde y que se puede abordar cada uno de estos principios en alguno de los eh, distintos objetivos de aprendizaje que plantea el currículum. Por lo tanto eh, existe la oportunidad para hacerlo y también nosotros podemos ver que los objetivos de aprendizaje de diferentes niveles de escolaridad en ciencias naturales e inclusive también si uno pudiese revisar los de otras asignaturas eh, podemos encontrar que hay oportunidades para aplicar estos principios de la química verde en la escuela y así lograr un aprendizaje mejor en los estudiantes y contextualizado a una problemática en particular y los principios de la química verde vinculados con estos objetivos de aprendizaje curriculares son un ambiente propicio para la reflexión y discusión en torno al cambio climático. Es decir, los estudiantes pueden encontrar ahí un espacio para la discusión, un espacio para la confrontación de ideas respecto de qué es lo que cree cada uno respecto del cambio climático.